I'm uh -huh. Mental. Confía en el amor una vez y otra vez No más Me perdí solo en sus besos Y ya no estaría más conmigo jamás no Es prisión mental Y no estás por siempre También todo tendrás un final Qué loco despertar Pero no escapar contigo No más Eres brillante como See you porque lo tratan